Amigos, les saluda Meli Y yo soy Yulbert Sean bienvenidos a un nuevo video Y antes de comenzar con este video Activa tu suscripción y campanita Para que no te pierdas el contenido de la semana Ahora sí, Comencemos con este top Existen historias que ocultan fenómenos siniestros y sobrenaturales en donde menos lo esperas. Desde casas embrujadas, cementerios, hoteles, recintos históricos o paisajes naturales, en esta ocasión les traemos 15 lugares aterradores de México que no deberían visitar. Si quieres saber cuáles son, quédate a ver este video. Número 1. La Isla de las Muñecas. Se ubica en los canales de Xochimilco al sur del centro de la Ciudad de México y se trata de una laguna que se ha convertido en una de las principales atracciones de la ciudad esto por su particular decoración ya que hay muchas muñecas rotas y deterioradas de varios estilos y colores por toda la isla pues esta idea surgió porque Julián Santana Barrera, el antiguo dueño Creía que las muñecas ayudaban a ahuyentar el espíritu de una niña a la cual había encontrado Gada años atrás. Cabe mencionar que Santana falleció de un infarto en el mismo lugar. Número 2. Panteón de Belén, Guadalajara. El Panteón de Belén es el nombre actual por el que se le conoce al antiguo Panteón de Santa Paula en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y es uno de los lugares más icónicos y visitados por turistas y locales, por mencionar que está considerado como patrimonio cultural protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y forma parte del Catálogo de Tesoros Arquitectónicos de México. Pero además de poseer dicho valor cultural, también es muy conocido por sus historias y leyendas. Una de las más conocidas es la de Nachito, el niño que le temía a la oscuridad. Y si visitas su tumba, la encontrarás rodeada de juguetes. ¿Te animarías a visitar este panteón de noche? Cuéntanos en los comentarios si lo has visitado o si has tenido alguna experiencia paranormal. Número 3. Panteón Inglés, Real del Monte. Ubicado en la localidad turística de Real del Monte, este panteón es muy conocido por sus historias y leyendas, que integran a locales una de las más famosas como la historia de la Llorona, pues ahí descansan los restos de mineros y personajes ingleses y muchos de los monumentos funerarios son verdaderamente obras de arte, pues algunos tienen significados ocultos. Y entre los personajes enterrados en este panteón está el payaso Richard Bell, quien llegó de Inglaterra a México e hizo reír a Porfirio Díaz. Y también la joven Helen May, quien decidió matar al hombre que amaba y luego suicidarse, luego de que su padre se oponía a su relación, una historia al estilo de Romeo y Julieta. Número 4. Hospital Juárez del Centro Conocido anteriormente como Hospital de San Pablo, es una de las instituciones de salud con mayor reconocimiento en México, pues se le considera cuna de la cirugía en el país, además de haber servido en varios acontecimientos bélicos para el cuidado de heridos, y también es escenario de una de las leyendas más famosas de México, que ha pasado tras generaciones. Conocida como La Planchada, que cuenta la historia de una enfermera de nombre Eulalia en el siglo XX, quien era admirada por siempre lucir impecable y bien planchada, y quien tras sufrir una terrible depresión lamentablemente decidió quitarse la vida y posteriormente empezarían sus primeras apariciones, donde muchos, muchos pacientes aseguraron haberle visto y se dice que su alma pena aún en este lugar hasta la fecha. Número 5. El reino mágico de Blancanieves, Veracruz. Es un parque de diversiones que dejó de funcionar hace un par de años y fue uno de los mejores lugares para divertirse en Veracruz pero ahora solo quedan historias que han intrigado a muchos, pues se dice que el parque está maldito, ya que en varias ocasiones los mismos visitantes y empleados aseguraron presenciar hechos paranormales. Uno de los relatos más conocidos lo expuso un empleado adulto mayor que se dedicaba a limpiar el lugar, pues cuenta que un día en la tarde noche escuchó ruidos y pensó que alguien se había quedado en el parque Supuestamente al buscar la persona se dio cuenta que era realidad, los enanos de Blancanieves estaban jugando, moviéndose y hablando entre ellos. Al asustarse le notificó a los responsables del parque y se dice que al pasar el tiempo el empleado se enfermó más de una semana con altas temperaturas y esto le ocasionó la muerte. Más tarde, sucedieron algunas muertes, aparentemente por la maldición de dicho lugar, donde una niña murió en un trágico accidente al salirse de uno de los juegos mecánicos que se encontraba en marcha. Y además de que algunos lugareños que visitaron el parque durante su infancia contaron que había veces que en las albercas les jalaban los pies o que en los toboganes sentían que alguien los empujaba. Número 6, el pueblo fantasma de Misnebalam, en Yucatán. El pueblo embrujado de Misnebalam se encuentra en la carretera Mérida-Progreso y se dio a conocer en el año 2009 que este lugar estaba embrujado pues un señor de nombre Jorge Casanova, director del grupo Hearts of Club Deportivo Yucatán subió un video en donde ve pasar un ente y dejó a todos conmocionados. Para el año 2005, el pueblo ya estaba totalmente deshabitado. De acuerdo a los testimonios, los últimos 21 habitantes decidieron abandonar el pueblo en el año 2000 por los hechos paranormales que acontecían frecuentemente, pues se dice que llegaron a ver espectros de un señor que se llamaba Fidencio, de un niño de 9 años, de un monje y de otros espectros que han espantado a los locales en diferentes puntos del pueblo. Actualmente la Dirección de Turismo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Mérida ha mostrado interés en este lugar, tratando de convertirlo en un punto de interés turístico. Por ahora los locales ofrecen un paseo por el pueblo los fines de semana, te atreves ¿Deberías a visitar este lugar? Número 7. El Viejo Cine Ópera Ciudad de México. Fue uno de los recintos culturales más icónicos de la Ciudad de México. Desde su apertura en 1949, pues este se dedicó a la proyección de obras cinematográficas, pero no fue hasta 1993 que los escenarios del cine ópera fueron ocupados por bandas con el fin de albergar sus conciertos. En un concierto donde tocó la banda de rock británica Bauhaus, el recinto comenzó a destruirse, pues la gente cantaba y brincaba, al punto que se empezaron a desprender partes del techo, las paredes se agrietaron y caía agua de las tuberías. Todos estos estragos de la estructura causaron su cierre y lo entregaron al Instituto de Bellas Artes en el año 2011. Ahora solo quedan los recuerdos de este lugar, cada vez se hunde en la decadencia y en un lugar aterrador que se cree que suceden hechos paranormales. Número 8. El Palacio de Lecumberri fue una cárcel inaugurada por Porfirio Díaz en el año 1900 en la que sucedieron trágicos sucesos que aparentemente los internos eran cruelmente torturados y vivían en condiciones insalubres y morían de hambre. Uno de los acontecimientos históricos más destacados de este lugar sin duda fue el asesinato del entonces presidente y del vicepresidente Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, quienes previamente fueron forzados a firmar la renuncia de sus cargos políticos, hacerlos prisioneros y asesinarlos a petición de Victoriano Huerta y al llegar a Lecumberry fueron abatidos con disparos en la cabeza y sus cadáveres fueron enterrados en la parte trasera del edificio. No. Número 9. La Casa de los Tubos Monterrey, Nuevo León. Esta casa se aprecia en lo alto del sur de Monterrey. En un cerro se puede ver una construcción que llama la atención por su arquitectura tubular, característica por la que fue llamada la Casa de los Tubos y por la que durante muchos años se piensa que ha estado embrujada. Su construcción inició en la década de los 70's cuando un hombre llegó a vivir a la ciudad con su única hija, quien al parecer tenía parálisis en las piernas y se movía en una silla de ruedas todo el tiempo por lo que razón de esto su padre pidió que la casa tuviera esta ingeniería para facilitar el acceso a su hija con rampas para discapacitados en toda la casa sin embargo empezaron a suceder varias tragedias pues murieron varias personas uno de ellos un albañil que cayó desde lo alto dicen que tenía los ojos abiertos y con terror como si hubiera visto un demonio Aún y con este accidente, continuaron con el proyecto, pero poco tiempo después, otro albañil cayó de una ventana y también murió. Para esto, los albañiles recordaron que antes de caer, el hombre dijo, no nos quiere aquí. Sin embargo, el hecho no se interpuso para terminar con el proyecto. La construcción avanzó y un día el padre llevó a la niña para que conociera la casa, de alguna forma la niña llegó hasta el piso de arriba mientras su papá hablaba con el ingeniero a cargo, luego la niña también cayó y murió, la leyenda dice que el papá se hundió en el alcohol y poco tiempo después se suicidó en la misma casa. A pesar de estar embrujado en 2015 anunciaron su venta y logró una remodelación moderna ser habitada por primera vez después de casi 50 años de deshabitada. Número 10: La Casa de las Brujas. Este edificio se ubica por la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma de la Ciudad de México, conocida por la Casa de las Brujas. Su construcción resalta del resto de las casas del perímetro por su parecido a un sombrero de bruja en lo alto. Se construyó por el ingeniero británico Pillenón en el año de 1908 y fue el primer inmueble de departamentos con estilo gótico de la Ciudad de México, por órdenes del presidente Porfirio Díaz durante las celebraciones de centenario de la independencia e inicialmente la casa de las brujas fingió como hotel y luego como edificio de departamento de lujo y cuentan que en los cuartos de servicio vivía una chamana llamada bárbara guerrero apodada como pachita en donde políticos empresarios y mujeres la visitaban para solicitar sus trabajos y según algunos pachita realizaba cirugías con un cuchillo sanando a sus clientes de sus dolencias y que además la bruja realizaba rituales donde invocaba a toda clase de fuerzas, y habitantes aseguran que en el edificio aún deambulan las fuerzas sobrenaturales. Número 11. Hotel La Posada del Sol. Se trata de un lugar de hospedaje que hace un par de años era muy popular, pero hoy en día aparentemente solo lo visitan seres sobrenaturales. Fue construido en los años 40 y su construcción fue pensada para recibir a artistas de la época. El lado oscuro de este lugar comienza básicamente con su creador, el ingeniero Fernando Saldaña Galván, pues en sus espacios diseñados guardan historias de fantasmas, crímenes y suicidios, incluyendo el del mismo arquitecto. Número 12 Callejón del Aguacate Otro lugar situado en la Ciudad de México en el área de Coyoacán que también resguarda en su historia mitos y leyendas. Una de ellas es que en los tiempos del general Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940, se dice que vivió un militar con un carácter muy fuerte, que un día se hartó de la insistencia de su vecino, un niño que le pedía simplemente jugar con él, se hartó y lo golpeó hasta matarlo, y lo colgó en el árbol que se encontraba en la calle, pero tras ver lo que acababa de hacer, se arrepintió y mandó a poner en esquina del callejón un altar con una virgen, para que cada persona que pasara se Persinara. La leyenda cuenta que en las noches todavía se escucha el llanto del niño o que la virgen del altar también llora sangre. También hay quienes afirman haber sentido la presencia del infante y ver su rostro en la corteza del árbol. Otra de las leyendas que se cuentan sobre el callejón del aguacate es que ahí una niña de 7 años que jugaba en la calle fue atropellada y cuando el conductor se dio cuenta del accidente se dio a la fuga y que desde entonces también se aparece. A raíz de varios hechos paranormales aparentemente algunas personas van a ese callejón a pedirle favores al diablo. Número 13. La condesa de Malibrán en Veracruz en esta propiedad se cuenta que hace muchos años había una mujer extranjera que era esposa de un conde de la corona española que viajaba mucho y que su apellido era Malibran y se dice que aprovechaba que su esposo no estaba y hacía fiestas con sus amantes más jóvenes y apuestos, pero aparentemente esta mujer recurría a la brujería porque no podía tener hijos pues le pedía a la bruja que le quitara el maleficio para poder tener un hijo, por lo que recurrió a ritos oscuros. Desde un tiempo logró embarazarse y dio a luz a un niño, pero un día el conde la descubrió con varios hombres engañándole y los asesinó al igual que a su hijo. Y el sirviente decidió contarle que la condesa mataba a sus amantes, los desangraba y se bañaba en su sangre y después le ordenaba arrojar los cuerpos a este foso para no dejar huella de su infidelidad. A raíz de esta leyenda se dice que quienes viven cerca de la casa escuchan lamentos y quejidos, ruidos de arañazos en ventanas y puertas que vienen del interior de la propiedad y que además han visto el espectro de esta mujer número 14 casa de la hiena en querétaro conocida como la casa de la hiena o casa de los miganjos se encuentra ubicada en querétaro lugar en el que sucedió un hecho muy sanguinario que hasta la fecha termina por causar repulsión entre las personas que lo escuchan pero dicen que incluso al día de hoy algo sigue pasando en ese lugar esta casa era habitada por claudia miganjos madre de tres hijos y se encontraba casada con un empleado bancario de nombre alfredo castaños eran una familia conservadora con raíces católicas, incluso durante un tiempo Claudia se dedicó a enseñar catecismo de manera local, pero un lado oscuro ocultaba a esta mujer pues tenía ataques psicóticos, en donde afirmaba que veía toda clase de seres, como pueden ser demonios que la atormentaban, llegó todo a un punto tan insoportable que la pareja terminó por separarse, ella seguía con sus problemas y un día terminó por enamorarse del sacerdote local, pero en su condición esto terminó siendo más bien una obsesión y al ser rechazada regresó a su hogar sucedió la tragedia pues tomó un cuchillo y terminó por matar a sus tres hijos tras este hecho fue atrapada y procesada por el delito pero la condena de claudia terminó en abril del 2019 y se dice que sigue siendo evaluada con problemas psicológicos por lo que podría seguir en el hospital psiquiátrico después de todo este hecho lamentable su casa actualmente es conocida de esta forma por la brutalidad con la que mató a sus pequeños y muchos la conocen como la hiena y los los vecinos aseguran que al día de hoy se puedan escuchar voces, pasos e incluso gritos viniendo de la casa. Incluso algunos afirman haber visto a los niños asomarse por las ventanas. Algunos curiosos entran a esta casa y otros para realizar algunos ritos oscuros. Número 15. Exlan de Juárez Bosque Encantado en Oaxaca. Se le conoce como bosque de niebla o mesófilo y su origen es prehistórico y es conocido por las leyendas que trascienden entre las generaciones de la comunidad de Xtlán de Juárez, pues cuentan que los duendes habitan escondidos entre el paraíso verde de la sierra del norte de Oaxaca y que hacen travesuras a quienes se acercan. Si llegaste al final de este video comenta qué lugar te ha parecido más aterrador y si en tu localidad conoces algún lugar embrujado. No olvides dejar tu like para seguir haciendo estas categorías, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido de la semana. Y síguenos en nuestras redes sociales las cuales se encuentran en la descripción. Se despide Meli y Julber y te enviamos un michi saludo, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.